¡Vaya! Oh, mierda. He pillado el mismo que tú, tío. El mismo. ¡Cuidado aquí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esto es una carrera de condiciones! Oigo va! leche por favor cortado cortado, cortado. impresionante ¿eh, David no hay... eh, y, y se queda así y ahora queda estupendo para ponerlo en la manilla yeah. estos patrocinadores buenos días buenos días az azuareños o, az o azuarenses como se llaman estos pero no te enrolles que si no te, che, si no te tengo que cortar ¿eh? bueno ya sabemos que tú tu censuras la, la, la crítica de ya está. Toma, el agua, el agua del niño. Tengo el bidón te hecho, hecho una mierda. Me ¿Tú te crees? Llévalos drogas, sobre todo, llevalos drogas. Que no falte la droga. Ya digo, ya. Tienes los bidones nuevos y te traes ese. El más, el más viejo que tenía. ¿Tú te crees? ¿Eh? Qué valor. De sandía, longobit de sandía. Buenismo. ¿Ya estás preparado? 88 kilómetros 1300 metros o algo así Vamos a dar varios bucles Por aquí, por alrededor de Azuara Entonces, igual En la primera vuelta, en la segunda me retiro Estoy ya mosqueado Ya hemos salido con problemas Esto es un caos It's my heart, my ¡Adiós! Oh, ¡No me caigo, co, por hacer el tonto! ¡Por no parar! <ríe> Ay. Bueno. ¡Ay! ¡Me voy, me voy! Dale, dale, fuerte <coughs> Vaya. Ah, es pillado el mismo que tú, tío. El mismo. Cuidado aquí. Que hay un... Que hay una... Hala. la. Sí, yo sí. Su... Cuidado aquí. Sí. Cuidado aquí. Que hay un tronco que no se ve. Cuidado. vale, hay que saber cuándo retirarse, eh. Me voy a retirar, ¿no? Y yo me retiro ya. Cuida ahí. ¿Estás bien? Me he, me he ido a tomar por Me he metido en el primer bucle otra vez. Me he juntado ya, ya. Con el valor de esto. Cuidado ahí. ¿Estás bien, Fernando? Sí. Bueno, te has dado. Hola, vámonos a hacer. Pacico. Buah. Qué desastre. ¡Ay! Una retirada de tiempo es una victoria Nada, no ha pasado nada eh, Llevaba muy malas tripas Ya en cuanto hemos salido, dolor de estómago Ganas de vomitar Luego las tripas me han empezado a molestar Ha habido un momento que digo Va, me retiro Y justo cuando me iba a retirar En una bajada de un pinar He pillado Uf. Un trozo de árbol, un tronquico así pequeñajo y echado la pingoleta y a tomar por saco. ¡Eh! Mejor, a comer y, y a jugar con el niño. ¡Animando ciclismo! Cualquiera se queda en casa, pasando frío. Con el tercero, cuarto ¿Cómo te has quedado? Cuarto ¿Ha sido dura la carrera o qué? Nos o sea, hemos últimas, visto pasar aquí por el pueblo y ves muy rápido ¿eh? Los últimos kilómetros pestosillos. Hay dos sendas que hay que ir bajándose en algún trozo Durísima Pero bueno Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la carrera? ¿Bien marcada? Sí, la verdad que está guapa Recorrido chulo, muy variado Sendas, pinos, pista Bien Bien para los que andáis, bien para los que andáis. ¿No, eh. ¿No habías estado ni un año? Sí, hice un año a la corta y otro año me tuve que retirar porque partí el cambio justo al pasar por aquí, ¿verdad? O que... ah, está... Este año con Bicimarque sin problemas. ¿Eh? Sin problemas. Las para siempre a punto. Así sido a gusto. <risa> Una especie, una especie una ¿Qué pasa, Giorgio? ¿Qué tal? Bien, jodido, pero bien. Muy dura, muy dura al final. Muy dura. Sí, han metido dos o tres sentas al final que no pintaban nada ahí. Los primeros lo han sea, dicho. Que no pintaban nada ahí. Hostia, chaval. Ahora, ahora le echaremos la bulla a. Pero, pero. Pero bien, bien, Tenemos de 5 horas. No, mejor sí. tiempo. ¿Te has caído? No. no ¿Has la, la, la, pinchado? No. La, la, ¿Se no. te ha roto la bici? No. ¿A qué mecánico la llevas? <risa> a Ciclos ah. Almozara, sí. No, va, la verdad, ¿a quién? A Ciclos Almozara, a ver. no se rompe?